Al más puro estilo de los avistamientos del monstruo del Lagonés, ahora han surgido relatos modernos de avistamientos de una extraña criatura en una presa en México, al cual ya le han dado el nombre del dinosaurio de Atizapán. Bienvenidos a Criptozoología, Oxford. Atizapán es una palabra náhuatl que significa lugar de agua blanca o en agua de tierra blanca. Fue fundada 500 años antes de la llegada de los españoles. En esta región se encuentra la presa Madín, que se extiende por una superficie de 190 hectáreas. Este es el hábitat de variada fauna como lo son aves y peces. Es aquí donde ha comenzado un rumor sobre la supuesta aparición de una criatura acuática de grandes dimensiones, la cual sería un riesgo para las decenas de familias que realizan actividades de trabajo y recreativas en su interior. Los que dicen haber visto al extraño animal señalan que tiene la apariencia de un dinosaurio, y una descripción así en esta época moderna sería bastante acertada por el conocimiento que ya se tiene de los animales prehistóricos. La noticia que más fue tomada en cuenta se realizó el 19 de marzo a través de la cuenta oficial de Facebook del municipio de Addisapán. Según la publicación, las autoridades locales recibieron intrigantes reportes sobre un animal en la presa. En la publicación se lee lo siguiente. Vecinos del área circundante a la presa Madín reportaron el avistamiento de una silueta de gran tamaño en las profundidades del cuerpo acuático. El gobierno de Atizapán señaló además que varios habitantes aseguran que en el fondo de la presa habita un dinosaurio dedicado a proteger el lugar. Por ello, el gobierno local realiza patrullajes alrededor de la presa para despejar el misterio. Algunos usuarios comentaron que al menos desde hace 30 años hay sospechas de una carpa de gran tamaño que vive en la presa. Otros más dijeron que sería posible que un lagarto hubiese llegado a habitar la presa. La publicación del gobierno de Atizapán incluía la fotografía de un supuesto avistamiento del misterioso animal. Varios usuarios alegaron estar contentos de que ahora su municipio tuviera un monstruo local, capaz de competir con el del lago Ness. Imaginar que se trate de una carpa gigante parece ser más una leyenda que una realidad. Y por mucho que una carpa viva sin ser capturada por largo tiempo, las dimensiones de esta no serían tan grandes como para llamar la atención de esta forma. La hipótesis de que se trate de un lagarto es respaldada por el hecho de que existen dos ríos que confluyen en la presa, el Sifón y el Tlanepantla, por los cuales pudiera haber tenido acceso a la presa. Sin embargo, aún no se ha podido identificar si pudiera tratarse de un cocodrilo, pero en el caso de ser así, esto respondería a las descripciones que señalaron los testigos sobre que la criatura parecía un dinosaurio. En México son muy pocas las criaturas criptozoológicas conocidas, pero la verdad es que existen por decenas y no sería extraño que los reportes fueran verdaderos. Por el momento solo queda esperar que los patrullajes tengan resultado y se pueda descubrir qué es la criatura que ha comenzado a acechar a quienes trabajan y visitan la presa Madín. Por el momento les presento esta noticia, pero intentaré ir al lugar para realizar una investigación y tener de primera mano información que nos aclare el misterio o nos compruebe que es verdad el caso del dinosaurio de Atizapán. ¿Ustedes creen que en México tengamos a un monstruo como el del Lago Ness en Escocia? Quizá estemos viendo el principio de una historia criptozoológica. No se pierdan la segunda parte, así que suscríbanse a este canal porque voy a ir hasta ese lugar y vamos a investigar si este animal es verdadero o falso. No se lo vayan a perder.